Eh, en primer lugar estoy muy contenta eh, por la bienvenida que me han dado, eh, se sintió muy lindo verlos a todos en vivo y en directo, eh, vamos a hacer un gran trabajo, tenemos por delante cinco o seis días de mucho mucho trabajo, de, de ponernos más enfocados que nunca, así que nuestra estadía creo que, que va a tener que ver con eso, con volver a, a generar ese espacio de equipo. ...que es lo que estamos buscando desde el día uno... ...y que bueno, ahora venimos a hacer el refuerzo... ...y el apalancamiento para lo que se viene... ...para el resto del año. Sí, vamos a estar, en principio vamos a estar... ...en todos lados los entrenamientos... ...vamos a estar acompañando con dinámicas grupales... ...para poder trabajar lo que no se trabaja... ...cuando estamos por Zoom, para poder justamente... ...apalancar el trabajo que hacemos virtual fuerte desde el equipo y también desde lo individual o sea los chicos van a tener todos espacios separados también para poder reflotar y hacer más fuerza en lo que es no solo lo individual sino lo colectivo vamos a estar trabajando desde ese espacio vamos a estar trabajando desde la concentración vamos a estar en el partido del domingo así que vamos a hacer un montón de cosas esto es una gran apuesta que el club está haciendo a empezar a trabajar sobre esta parte integral de los jugadores y de todo el club que tiene que ver no solo con lo físico sino con lo mental